Conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto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 su nombre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 Sobre la luna El perro se rió De ver tal hazaña Y el plato Huyó Con la cuchara Hey Giro Giro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 See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 reloj marcó cinco y el ratón bajó. Hicoridicorido. H, I, J, K, L, M, N, U, P U, R, S, T, U, V W, X, Y, I, Z Ya canté el la C Cantarás conmigo la próxima vez Cantarás conmigo la próxima vez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 Con su pantalón puesto, un zapato puesto y el otro no. Diddle diddle dumpling, hijo John. a la cama con su pantalón puesto, un zapato puesto y el otro no. Diddle, diddle, don't blame mi ho yo.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 Escuchas al león rugir, rugir, rugir Escucha al león rugir, rugir, rugir A la lechuza o oh lular, oh lular Escucha a la lechuza o oh lular, oh lular Escuchas a la rana se rebet, rebet, rebet Escucha a la rana se rebet, rebet, rebet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 Escuchas al burro hacer jijajo, escucha al burro hacer hijajo escuchas al ganso hacer glu, glu, glu escucha al ganso hacer glu, glu, glu.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 W, X, Y, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Todos a la ciudad montado en un cogni, puso una pluma en su sombrero y lo llamó macaroni. Yankee Dodo sí ya sé, Yankee Duro grande, escucha el ritmo de la música y se habil con las chicas.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 Yankee Dodo Do sigue así Yankee Dodo Do, do Escucha el ritmo de la música Y se con las chicas